Bienvenido al podcast de Fotoformación, en el que hablamos de fotografía, de técnicas, de recursos, de cómo ser mejor fotógrafo a nivel de negocio o cómo hacer mejores fotografías. Episodio 14. Método para clasificar tus fotografías. Esto es uno de los problemas más habituales. Nos gustan mucho las fotografías, hacer muchas fotos, hacer fotografías muy bonitas y hacer muchas fotografías para conseguir que alguna sea espectacular. Tanto si te vas de viaje como si lo haces para un cliente. La idea será conseguir buenas fotografías y de todas las que hacemos, pocas realmente son buenas. De todas ellas, lo que nos interesa es quedarnos solo con las fotografías buenas o por lo menos discriminar lo que son fotografías buenas de lo que son fotografías mediocres y lo que son fotografías malas. Existen diferentes métodos de selección y diferentes herramientas. Yo te voy a explicar cómo lo recomiendo hacer porque creo que es la forma más eficiente de realizar la clasificación. Lo primero que debes hacer es descargar todas aquellas fotografías de esa sesión o de ese concepto en una carpeta en el ordenador. Y usar un programa que sea ágil para visualizar las imágenes independientemente del formato, sea RAW o sea JPG. A nivel de herramientas podemos contar con estrellas, con etiquetas de color, con banderas y palabras clave. Podemos usar uno de estos métodos, dos o varios métodos para clasificar. Lo importante es que siempre uses el mismo método y sea un método de lo más eficiente. Las opciones de bandera o palabra clave. Dependerá de las ganas que tengas de dedicarle tiempo a clasificar las imágenes. Esto ya lo trabajaremos en otra lección en concreto. Sobre la herramienta de bandera no voy a tratar porque no todos los programas tienen. Sobre palabras clave ya haremos una lección trabajando sobre este concepto. Pero ahora vamos a las dos herramientas más básicas o más comunes. Estrellas y etiquetas de color. Las estrellas básicamente nos permiten no poner estrella, poner una, o hasta cinco estrellas. De forma que tenemos seis posibilidades de clasificar las imágenes, sin estrella y hasta cinco estrellas. Esta herramienta es muy usada por muchos fotógrafos, ya que clasifican las fotografías como si fueran hoteles. Cuantas más estrellas, más calidad tiene una foto. Pero tiene un grave problema de usarlo de este modo. Cuando tenemos seis criterios, o reduzcámoslo a 5 de una estrella a cinco estrellas, Suponiendo que cero o ninguna estrella es una fotografía que no está clasificada. Si ponemos cinco criterios, tenemos que pensar que cada fotografía que vamos viendo, tenemos que pensar si es buena, muy buena, súper buena, requete buena, y eso nos complica mucho las opciones. Porque a lo mejor una foto pensamos que es muy buena, pero después vemos otra fotografía muy parecida que aún es mejor que la anterior. Por lo tanto, ¿qué hacemos? La fotografía queda muy buena y le había puesto 5 estrellas, ahora le pongo 4 y a esta le pongo 5, pero si sale otra mejor le pongo 6 ya no tengo. Tengo que bajar estrellas en las otras dos fotografías. Esto es bastante poco práctico. Con las etiquetas de color pasa algo muy parecido. Tenemos muchos colores, rojo, naranja, amarillo, azul, verde, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué criterio ponemos? Cuando tenemos muchas opciones de clasificación, nos crea siempre el mismo problema. ¿Cómo clasificamos una fotografía? ¿Cómo de buena es esta imagen respecto al resto? ¿Encontraré alguna mejor? Esta es la mejor que tengo y esto siempre me crea dudas. Vamos a usar un método más fácil. Creo que más rápido, aunque sea algo más largo de proceso. Básicamente, lo primero que vamos a hacer es usar solo tres criterios de selección. Estas serán malas, mediocres y buenas. Con lo cual, con tres criterios tengo bastante. Da igual que uses estrellas o uses etiquetas de color. Si no tienes preferencia, te sugiero las etiquetas de color porque es más intuitivo y fácil de recordar si usas el sistema del semáforo. Rojo, malas... Amarilla no está mal, verde buena. Este método es muy fácil de recordar y de implementar. Por lo tanto, como es muy visual y lo tenemos muy interiorizado, será muy fácil de hacer. La forma de clasificar básicamente que se da que todas las imágenes de entrada por defecto las podría marcar como rojas. Todas son malas, excepto que yo diga lo contrario. Por lo tanto, todas las imágenes que no sean mínimamente buenas o mínimamente interesantes, serán rojas. Si alguna de ellas no está mal, pasará a ser amarilla y aquellas que sean buenas o muy buenas, pasarán a ser verdes. Pero aquí no voy a discriminar cuál es la mejor de ellas. Solo haré ese criterio generalista. Si una imagen que está ligeramente movida, pero no está mal, irá a las amarillas porque no es una foto buena, pero tampoco es una foto mala. Si es una fotografía que está sobreexpuesta, sobreexpuesta con un ajuste de color incorrecto, pero sé que esto lo puedo mejorar en edición. Esto no debería ser un criterio de, de evaluación de la calidad de la imagen. Simplemente está pendiente de retocar o de ajustar. Si quieres, puedes asignarle un criterio adicional. Si estás usando color, puedes asignar, por ejemplo, una estrella. Así sabes que las fotografías que tienen una estrella tienen que trabajarse posteriormente. Una vez has repasado todas las imágenes, la mayoría de fotografías serán rojas o amarillas. Verdes, ojalá sean muchas, pero normalmente serán las menos. Si igualmente entre las amarillas hay fotografías que no por su calidad o por la belleza de la imagen, pero sí que es importante que esa imagen la tenga presente, ya sea para crear un álbum, para entregar al cliente, para representar algo y esa imagen debe estar, igualmente iría a la selección de verdes, porque aunque no sea una imagen espectacular, pero sí que será de las fotos buenas, de las que son, digamos, las definitivas. Una vez he hecho toda esa selección, las fotos rojas y las amarillas las puedo dejar de lado, digamos. Puedes hacer un filtro en el programa para que solo te enseñe las fotos verdes. Y a partir de esa selección de fotografías verdes, vuelves a hacer una pasada entera de todas las imágenes. Pero si inicialmente tenías 2000 fotografías o 200 fotografías, ahora de las verdes tendrás muy pocas. Entre esas fotografías, si echas de menos a alguna imagen que has hecho, pero que no está incluida, es que no tiene la calidad suficiente como para ser verde. Si la necesitas, la recuperas, la vas a buscar en las amarillas o en las rojas y la pasas a verde. Ahora bien, en el grupo de las verdes, si hay varias imágenes que son prácticamente iguales o que no aportan nada diferente entre ellas, voy a seleccionar esas fotografías para ver cuál de ellas es la buena y el resto de imágenes que sean redundantes y no sean las seleccionadas pasarán a ser amarillas. De esta forma me voy a quedar solo con unas fotografías verdes que realmente serán de lo bueno lo mejor o Fotografías que no son tan buenas, pero deben estar en las fotografías finales. Llegados a este punto, me encontraré con fotografías rojas, amarillas y verdes. Las verdes son las buenas, pues las que yo tengo que trabajar, editar o presentar al cliente solo serán estas fotografías de este grupo de verdes. Aún puedes rizar el rizo, porque lo que puedes hacer es en el momento en el cual vuelves a hacer la pasada en las verdes para determinar si todas son buenas o no, puedes ampliar las fotos a tamaño real, a tamaño 1:1, al 100% para ver si la imagen está movida, está desenfocada, si hay algún pequeño detalle, algo en la expresión del modelo si estás fotografiando del producto, de lo que estés fotografiando que no esté perfecto. En ese caso, esa no será la escogida y buscarás otra que la sustituya. Cuando hayamos terminado con la selección, esas fotografías verdes serán las únicas que deberán pasar el proceso de edición. Una vez ya están editadas, están mejoradas, encuadradas, ajustadas de luz y color y retocadas si es necesario, esas fotografías serán las fotos finales. A esas fotografías ya terminadas les puedes asignar un concepto distinto, ya sea por estrella, por bandera o por una etiqueta de color distinta. Y ahí le puedes decir, por ejemplo, estas en lugar de ser verdes son azules, o en lugar de tener una estrella o ninguna, estas son dos estrellas o cinco, el criterio que tú quieras. Pero básicamente, a modo de resumen, el método de clasificación, rojas para las que no valen nada, amarillas las que pueden ser buenas pero no son nada espectacular, y verdes las fotos buenas. Si quieres finalizarlo esto con las fotos definitivas esas pueden ser azules, por ejemplo, y añadirías un cuarto criterio de selección, pero solo para separar las fotos escogidas de todas las otras que están bien, pero no son las escogidas por ti o por el cliente. Para finalizar, una vez ya están editadas, por si esas fotografías las consultas pasado un tiempo, puedes añadirle un concepto distinto como las estrellas para indicar que esas fotografías están ajustadas y retocadas si es necesario. Este evidentemente no es el único método ni necesariamente el mejor método, pero creo que es uno de los métodos más eficientes para clasificar de una forma rápida volúmenes grandes de imagen sin perder excesivamente tiempo y sin confundirnos ¿Qué sistema usamos hace un año para clasificar y cuál estoy usando actualmente? Usas un sistema y siempre usas el mismo, de forma que si haces una búsqueda en el programa fotográfico, puedas encontrar las mejores fotografías de este verano, del verano pasado, de un cliente, de un trabajo o de lo que necesites. Espero que este episodio te sea útil y nos vemos o escuchamos en próximos capítulos. Un fuerte abrazo y hasta entonces.